La actual auge de la minería se da en un marco paradójico de escasez y de de los yacimientos. Eh, hay que acudir a métodos de explotación muy agresivos como la minería a cielo abierto y esto desde luego eh, afecta el ciclo hidrológico, afecta eh, la estabilidad misma de los suelos y eh, produce una serie de efectos eh, de gran magnitud que pues, destruyen sencillamente el territorio, como ya se ha visto en varias partes de América Latina, lamentablemente. Está demostrado después de los informes del Panel Internacional de Cambio Climático, eh, más recientes, que han salido el año pasado, que eh, son la causa principal de la alteración climática. Eh, pues prefiero llamarla así eh, porque pues de allí provienen los principales gases de efecto invernadero las primeras, eh, las primeras cantidades que pasan a la atmósfera y generan lo que ha venido a denominarse el calentamiento climático que pues luego de sobrepasar como desafortunadamente todo indica que va a ocurrir los 2 grados centígrados pues va a provocar una verdadera catástrofe en eh, la vida del planeta.